Hola amigos de Mexcan, les saludo a su amigo Daniel, estamos aquí en Langley y como pueden ver está completamente nevado, nevó toda la noche. De nomás, la nieve es impresionante, nunca había visto tanta nieve en mi vida. Si acaso la nieve de garrafa De nomás, es impresionante. <coughs> Y bueno amigos, este quería contestarles algunas de las preguntas que han surgido mucho en Facebook. Y es este la pregunta que es muy recurrente en grupos como mexicanos en Vancouver, mexicanos en Toronto, etc. En Calgary. Y la pregunta es si se puede venir a trabajar legalmente con la ETA. La respuesta es no. No se puede. La ETA no es un permiso de trabajo. Nada más es para poder entrar al país eh, para mayor información métanse a la página de canada.ca y ahí pueden encontrar más información acerca de la ETA pero la ETA no es un permiso de trabajo ni te permite trabajar de forma legal lo tengo que decir porque es una pregunta que la repitan una y una y otra y otra vez y parece que como, o es gente que de a tiro no sabe a nada del tema, o de tiro, o preguntan para nomás estar molestando. A mí no me preguntan, pero sí preguntan mucho eso en redes sociales, sobre todo en Facebook. Otra de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿en qué época del año conviene venir más? Eh, sería entre abril hasta diciembre. Bueno, en noviembre puede ser. Porque como pueden ver, este, en esta época del año sí hay trabajo, pero no en todos lados. Por ejemplo, en la construcción como que se para un poco por lógicas razones. Me decía uno de mis suscriptores de aquí del canal que venir como estudiante inglés es una pésima idea para obtener tu residencia que no te da puntos. Eh, bueno, yo no lo vería de esa forma. Sí te sirve aprender más el idioma porque es el idioma que necesitas para comunicarte aquí en Canadá. Y aparte necesitas hablar el inglés o probar que lo hablas eh, mediante el examen IELTS porque ya es un requisito para la residencia. Entonces, aunque no te otorgue puntos directos, sí te sirve para hacer el examen de inglés que te lo piden sí o sí. Entonces yo no, veo que, yo no considero que sea una pésima idea. Es una forma de venir a conocer el país, de ver cómo está el asunto por acá, etc. Todo ese ruido que están escuchando es porque se está cayendo la nieve de los árboles. Como pueden ver, aquí atrás tenemos una escuela, creo que es una escuela primaria. Es sábado, por lo tanto, aunque no hubiera nevado, no hubiera habido clases, pero sí la, los trabajos y las escuelas cuando neva o neva muy fuerte se cancelan. De hecho, hoy sábado iba a ir a hacer overtime o tiempo extra, pero se canceló porque nevó y, y es, este, es peligroso para trasladarse para los que tienen carro, trasladarse al trabajo, sobre todo los que viven allá en Surrey o zonas más cercanas a Vancouver. Pero yo, por ejemplo, que vivo a dos cuadras del trabajo, pues simplemente me iría caminando y llego sin ningún problema, pero pues no van a abrir la fábrica nada más para mí. La tienen que abrir por lo menos para unos 30, 40 trabajadores. Una de las preguntas que me hacen muy común eh, conocidos y familiares es si cuando neva hace mucho frío. La verdad no, que ahorita no siento tanto frío. Este, hace más frío cuando eh, no está nevando y sale el sol. Ahorita digamos que está el sol pero lo tapan las nubes. ¿Por qué se siente más frío? Porque se descongela la nieve, el hielo. Y se siente el aire helado y ahí es cuando se siente bastante frío. Y otra de las preguntas más comunes, ¿cuánto cae de nieve aquí en Vancouver? Y si es muy seguido. Eh, realmente no cae mucha nieve comparado con otras provincias. Hay provincias que la nieve te llega hasta aquí. los tienes que caminar como si estuvieras este, nadando en la nieve. Aquí no, aquí max, máximo este, cayó anoche como unos 20 centímetros. Ahorita se los voy a mostrar. Miren, como pueden ver, esta es una de mis pisadas. Vean más o menos, esto ya sería este, el piso. Son como unos 20 centímetros. Se te hunde el pie, miren. Pero no, no, es, no es nada que no, no podamos este, nosotros caminar. Vamos a ver un poquito más de este parque que está atrás de donde yo vivo. Y como pueden ver ahí es una cancha de fútbol, obviamente no va a haber partidos el día de hoy. Es una liga infantil, también allá al fondo hay unas canchas de tenis, todo completamente nevado y los huevos también tienen nieve. Bueno, pues donde sea se ve la nieve. Yo creo que esto se va a quitar en los próximos días. Ya para terminar eh, contestaré una pregunta que me hacen muy seguido y es ¿Vale la pena venir a vivir a Canadá? La respuesta es sí, pero hay muchas cosas que sí quisiera compartirles. Si tú quieres, si tú tienes hijos y quieres que se desarrollen en un ambiente tranquilo y seguro, este es el lugar ideal. Pero si tú eres joven y buscas más emociones, este, buscas eh, más entretenimiento, etc., la verdad te vas a aburrir mucho aquí, sobre todo en Langue. Es un pueblito muy tranquilo. También para la tercera edad, para los que ya quieren descansar, ya quieren algo más tranquilo, pero para mí es bastante aburrido, yo quisiera ir a ciudades más importantes, donde haya más bullicio, donde haya más movimiento, más diversión, no sé, qué sé yo, sobre todo yo que me gusta la música electrónica, mezclar en fiestas, soy DJ, entonces pues la verdad aquí me muero del aburrimiento, la verdad. Pero bueno, si tú tienes otra situación, pues adelante. Yo te lo recomiendo bastante bien. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Los saludo. Adiós.